Hola a todos y todas, bienvenidos al último día y panel del Socialismo Democrático en Perspectiva Global, una conferencia internacional organizada por el Instituto Transnacional y el Haven's Rights Center para Justicia Social. Esta, si esta es su primera sesión, bienvenidos y bienvenidas. Y si es su décima sesión, a todos y todas bienvenidos y gracias por estar acá con nosotros espero que las sesiones previas hayan sido estimulantes interesantes para su activismo mi nombre es Atoko kishimoto del instituto transnacional con daniel chávez y otros colegas tenemos el proyecto de public Trans de justicia económica voy a ser la moderadora para esta sesión Mientras tanto, quiero agradecerle mucho a Lala, Isabel y Liz por proveer la traducción e interpretación en toda la conferencia y hacer lo posible que participen más personas. Una nota especial para Lala, una de nuestras interpretadoras y que va a ser panelista también el día de hoy y que ha estado trabajando muy duro. Entonces, mucha simpatía. Esperemos que no estés muy cansada. Entonces, esta es la última sesión de hoy y de toda la conferencia de esta semana. Está titulada Ecosocialismo. Estrategias ecosocialistas para salvar el planeta. Estoy muy emocionada por el brillante grupo de personas que hemos reunido para este panel. Presentaré a cada panelista eh, en más detalle antes de que hablen, pero por ahora solo quiero mencionar quiénes son y darles la bienvenida a este debate. Lala Peñaranda, Vedran Horvath y Sean swing Antes de dar una introducción más completa, me gustaría pasar brevemente el formato de la sesión. Cada panelista tendrá 20 minutos, y después tendremos 60 minutos para discutir. Pueden compartir sus preguntas a lo largo de la sesión a través del botón Q y a en la parte inferior de la pantalla. También invitaré preguntas y contribuciones de otras, otros panelistas eh, de la pa conferencia que hablaron en alguna parte de la conferencia. Entonces les pido que estén preparados para entrar después de que los panelistas hayan hablado. Okay, I hope is clear, espero que todo esté claro, en como en otras sesiones. A, empecemos. Like Quiero decir unas palabras introductoras. Agradezco a los organizadores, a Patrick y Daniel, y estratégicamente ellos pusieron esta sesión al final de la conferencia. Espero que todas las prioridades sistemáticas de la conferencia se junten acá y se vuelvan más concretas. La urgencia de la crisis climática no puede eh, resaltarse lo suficiente. Los científicos del IPCC han dicho que en el 2100 el mundo ya no será reconocible si no nos comprometemos a un cambio radical antes del 2030. El conteo ha empezado y solo tenemos 10 años para evitar una catástrofe. La crisis climática nos fuerza a todos a hacer repensar radicalmente y traer esto a la práctica con mucha velocidad. Con eso, me gustaría presentar a la primera panelista, Lala Peñaranda. Lala es socialista, activista socialista y feminista nacida en Colombia, que trabaja en temas de política y economía laboral, climática y latinoamericana, latinoamericana con la red mundial de sindicatos por la democracia energética. Se llama Tu Ed y el Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América, o DSA, TUED ha jugado un papel muy importante eh, al construir alianzas entre sindicatos. Conecta 82 sindicatos de 25 países, incluyendo las federaciones sindicales mundiales, organizaciones regionales y centros nacionales. Lala va a hablar sobre estrategias ecosocialistas en América Latina. Y particularmente en Colombia. Perfecto. Esta presentación tendrá que ver con otros puntos que mi copanelista va a mencionar, que Sean Sweeney va a mencionar. Pero voy a ubicar unos argumentos socialistas en el contexto de América Latina y en particular en Colombia. Una región donde la izquierda se caracteriza por los nacionalismo radical de recursos por un lado y movimientos ecosociales por otro. Una cuestión crítica es cuál es el papel de los sindicatos en el desarrollo de los programas de transición energética. Cómo estas demandas se relacionan a demandas de comunizar com el Estado, como hemos escuchado en la conferencia voy a empezar con una caracterización regional del debate con incipient but urgent work in una una revisión del trabajo de TUED en América Latina y después hablaré de Colombia y después con el trabajo organizativo que se está haciendo entre sindicatos, municipios y movimientos sociales con un énfasis en, en los sindicatos finalmente Voy a hablar sobre las similitudes con otras demandas en de otros sindicatos en otros países de América Latina y tareas compartidas. Primero, una caracterización regional. Como muchos panelistas han argumentado, América Latina ha visto que las administraciones de izquierda entran y salen del de, eh, gobierno con diferentes grados de éxito. La caracterización de Jeff Weber de los periodos que precedieron y vinieron después de la marea rosa fue muy útil en este análisis. Para mí es claro que los compromisos que hicieron los gobiernos de la marea rosa con el capital global y la manera que trajeron, crearon nuevas formas de populismo de izquierdo y neoliberalización, tuvieron un impacto sobre los debates de la transición energética ahora. Los años de la marea rosa que se caracterizaron por el nacionalismo radical de recursos radicalizaron las políticas de los recursos. Como tal, el estudio de este periodo en el contexto de la energía democrática como algo que va más allá de la soberanía energética y la crisis climática, por otro lado, es importante para entender las políticas a futuro. No voy a entrar en detalle en estas caracterizaciones, pero por ahora es suficiente decir que estoy de acuerdo con las caracterizaciones eh, delimitadas por Jeff Weber en esta conferencia. También me gustaría mencionar el libro de tea Río Francos, de las caracterizaciones en concentrándose en Ecuador sobre el nacionalismo de recursos radical y lo que implicó tanto en sus victorias como en sus fracasos, y ella caracteriza las izquierdas antiextractivistas que neces no necesariamente están en oposición. Creo que es una relación de intercambio o cambio de prioridades. Los sindicatos a diferentes grados en los países y sectores están muy bien posicionadas para contener y Tratar estas tensiones. Para las propuestas para llegar a sus objetivos, es claro, como argumentado o argumentará Sean, que necesitamos algo más que energía nacionalizada. Necesitamos algo más que la energía pública. La cuestión del Estado es central para la transición energética, como ESCOM en eh, Sudáfrica. Daniel Chávez, en esta conferencia, también ha ofrecido. Eh, marcos útiles para comunitarizar el estado y establecer alianzas público privadas o públicos sociales estos enfoques para el estado son muy importantes en una región donde ideas de energía comunal son populares dentro de y por fuera de los sindicatos los proyectos de de energéticos son interesantes como proyectos políticos y tengo amigos involucrados en estos proyectos que respeto mucho pero quedan cortos en el momento de tratar los requisitos necesarios de escala y urgencia de los imperativos de lo que necesitaríamos para una transición energética tuve energy proposals that I think escrito sobre las limitaciones de la, las propuestas comunitarias energéticas que son valiosas para este debate entonces ¿Qué, estas, ¿Qué son las conclusiones de Tuet según la planeación a gran escala energética? Voy a hablar un poco sobre el trabajo de Tuet en América Latina. Como mencioné, es incipiente, pero importante en trabajar por los retos técnicos de decarbonización con los sindicatos, mientras simultáneamente avanza los argumentos para una transición energética que rechaza el argumento del imperativo de crecimiento. Durante el, la asamblea de sindicatos global que organizó TUED, los sindicatos latinoamericanos jugaron un papel importante en compartir sus experiencias con coaliciones anti-austeridad y otros temas ligados a las crisis sedimentadas de coronavirus e inequidad. En diciembre, tuve tuvo otro foro global concentrado sobre las propuestas latinoamericanas y esas eh, grabaciones están disponibles en línea. Se concentraron sobre las experiencias de Brasil, Uruguay y México. Y al final del día, creo que una de las contribuciones más útiles de Tuet para la justicia, la transición justa en América Latina son dos. Primero, la el internacionalismo en práctica. Hay intercambios entre sindicatos sobre las lecciones aprendidas de estas luchas. Sudáfrica se comunica con Puerto Rico, con Chile, con Corea del Sur, con Brasil, con Túnez y demás. Muchos de los detalles de cada país no se traducen claro, pero el capital global hace que las soluciones verdes de crecimiento se imponen en todo el mundo. Similarmente, eh, la posesión australiana de una mina en Colombia abre las puertas para solidaridad entre trabajadores de corporaciones en Australia y los mineros en Colombia. Similarmente, el OSD impone requisitos similares en los países del sur global. Entonces, podemos trabajar con estas presiones. Ustedes se hacen la idea. Hay luchas globales. Eh, cadenas mundiales que nos conectan todos y tenemos mucho que ganar de esta comunicación. Segundo, es la asesoría a los sindicatos de las implicaciones políticas y la naturaleza política de, por ejemplo, los, will maybe explain, los elementos técnicos de carbonización Como Sean va a hablar, lo técnico es político. Los sindicatos tienen la intuición política. Los sindicatos se alinean con las políticas anticapitalistas, mientras a veces mantienen las soluciones neoliberales a la crisis climática. Esto se puede hacer por liderazgos conservadores o quizás porque ellos creen que hay una ausencia de alternativas viables. Y asesorarlos significa superar esas dicotomías entre lo estatal y comunal, entre los derechos ambientales y trabajadores y darles calificaciones técnicas para superar esa división. Al punto de Daniel, la idea no es ser estatista o autonomista, sino cómo construir una propiedad pública con un control democrático de estas entidades estatales, cómo democratizar el estado. Si sí, la propiedad de los trabajadores de las compañías, empresas públicas, pero, ¿qué más? Entonces, acá voy a ver el caso de Colombia. Como un estudio de caso que nos ilumina sobre cómo los sindicatos y movimientos sociales trabajan juntos, aunque no siempre de acuerdo, para reemplazar la lógica extractivista neoliberal. El tipo de lógica que pone a 63 proyectos de energías renovables solo en el departamento de la Guajira en la costa que reemplaza esa lógica con debates sobre nacionalismo de recursos y los comunes. Voy a mirar a las propuestas de los sindicatos principales en Colombia, después de Mesmea por la Paz. Y tercero, brevemente, los municipios y los movimientos sociales. Creo que se me va a acabar el tiempo, entonces quizás puedas solo hablar de pocos sindicatos. Los sindicatos con los que me he reunido a través de TUAD incluyen Sintra Carbón, el sindicato de carbón, Sintra, Sintra Cali, los servicios públicos de Cali, USO, los eh, Sindicatos de petroleros y CUT Colombia, la central eh, de sindicatos, entre otros. De mi experiencia, Colombia es el país con sindicatos más fuertes en términos de justicia transicional. Claro, no soy objetivo mis primeras experiencias políticas fue con estos movimientos. Incluso en ese tiempo, el sector agropecuario estaba hablando de la transición energética, pero veo diálogo constante entre estos sindicatos. Eh, la reunión más reciente de entre sindicatos sobre este tema fue hace un mes y sus conclusiones están en la página de Sintracarbón. Pero eran todos los sindicatos que mencioné y más que se sentaron y llegaron de acuerdo sobre un manifiesto sobre la transición energética. Voy a hablar por motivos de tiempo sobre el abuso, que es el sindicato de petroleros que me inspira mucho. Edwin Palma es el presidente. Y en el 2006, Álvaro Uribe, nuestro presidente paramilitar, anunció que el 20% de Ecopetrol se iba a vender. ¿Por qué? Para garantizar supuestamente la economía eh, autonomía financiera. Experiencias similares o privatizaciones similares se han impuesto sobre Avianca, eh, la aerolínea que Colombia antes tenía. Entre 2006 y 2019, el anuncio de Álvaro Uribe se materializó. Ahora el 80% de Ecopetrol, que era la empresa estatal petrolera, está en las manos del público y el 20% está privatizado. Uso, la Unión Petro, el sindicato petrolero fue invitado como invitado incómodo a muchas de las presentaciones de, del gobierno, donde se pedía más voluntad política, pero en últimas el enfoque era en Paris, los acuerdos de París y orientado hacia inversiones y crecimiento la uh, USO ha insistido que Colombia debe resistir una doctrina de shock. En otras palabras, mirando, por ejemplo, las experiencias de regiones como Casabe y Tibú, donde la producción petrolera terminó de repente después de décadas de dependencia, han causado eh, devastación económica. Debemos tener sindicatos dice uso involucrados en el nivel nacional y en los ministerios. El petróleo es 12% del PIB y de los ingresos del Estado. Si cerraron, si hay recortes, justificarían medidas de austeridad. La propuesta de uso como ESCOM en Sudáfrica es recuperar ecopetrol. No es suficiente hacerlo público, pero si Petrol, ecopetrol no dividirá la transición, ¿quién lo hará? Los grandes multinacionales. Debemos defender y transformar desde adentro al ecopetrol y CENIT, que es la eh, empresa de gas. Si necesitamos presión política, necesitamos a un izquierdista en una izquierdista en poder para tener ecopetrol público. Ecopetrol ha desarrollado proyectos solares, pero requiere de inversiones grandes y planeación centralizada con conocimiento de los territorios, o sea, conocimiento descentralizado para realizar estos proyectos. Uso también ha propuesto leyes que usarían ecopetrol, fondos de ecopetrol, para crear un fondo de transición energética, para financiar, eh, reentrenar trabajadores, pensiones tempranas y energía renovable pública. Quería hablar de Sintra Carbón porque son muy interesantes. El sindicato de carbón, Colombia exporta mucho carbón, pero creo que por motivos de tiempo voy a seguir hablando de la Mesa Social minero Energética por la Paz, que es un esfuerzo conjunto entre más de 80 sindicatos, movimientos sociales, municipales, unidades, eh, compañías de energía y políticos. Six. Six perfecto. six. perfecto. So the Mesa minero -energética, Entonces, esta mesa es está conscientemente y marcadamente diferente de lo que otros eh, panelistas han llamado las promesas, la lista de mercado de demandas radicales, que es al mismo tiempo no se recibe bien por los votantes porque no se cree en la capacidad de transformar el Estado e implementar esas promesas. Cuando uno ve la lista de demandas de la Mesa minero energética, que es una coalición amplia para una transición justa, puede decir, pues cualquiera puede escribir esas demandas. Pero lo importante es que hay mucho entrenamiento de base detrás de estas demandas. Es el producto de dos años de asambleas populares en todo el país concentrada en los países, en las regiones petroleras. Esto posiciona a los sindicatos, dentro de los liderazgos participaban con las bases para formular estas demandas. La mesa minero energética también es única en cuanto a que tiene una línea de comunicación directa con congresistas, la bancada de oposición electoral. Y esta apoya y participa en la mesa minero energética, asiste a sus reuniones y demás. Entonces, hay una coalición entre los movimientos sociales, las compañías de energía, los sindicatos energéticos y la bancada de oposición de izquierda en el poder. No tengo tiempo para hablar de los municipios, pero me gustaría hablar que Cali, a través del sindicato Sintran Cali, es un caso muy importante que deberíamos observar y les recomiendo el trabajo de Wilson Arias, y las lecciones de Gustavo Petro, que fue el candidato, fue el alcalde de izquierda de Bogotá y fue un gran defensor eh, de la transición energética democrática y tenía una buena relación con las, los sindicatos energéticos. Y estos sindicatos educaron a Petro sobre cómo hablar de la transición energética democrática con los intereses de los trabajadores incluidos. También quiero hablar de los municipios que el conflicto armado ha politizado la energía en unas maneras muy particulares. Mi papá trabajó en el Ministerio del Medio Ambiente cuando el ELN estaba bombardeando a los acueductos de, de oleoductos. Y también las líneas de electricidad, es decir, la infraestructura de el electricidad y de poder siempre ha sido sujeto de disputa y el conflicto armado ha impactado estos debates. Creo que voy a hablar algunos de los movimientos sociales en las preguntas y respuestas, pero sí quiero mencionar que el movimiento antimilitarización en Colombia es muy importante para esta presentación. Eh, dado la escala del de presupuesto militar y dado que el movimiento agrario llama para una reforma agraria y también el director ejecutivo de CUT Colombia está en las mesas de paz. Creo que voy a terminar con eso. Y puedo mencionar en las preguntas y respuestas algunas lecciones que he aprendido de otras sindicotas, eh, sindicatos de la región. Pero quiero terminar con tres puntos principales. Primero, los sindicatos en Colombia están en una posición muy única. Hay una tensión a veces entre los radicalismo de recursos nacionalista y los movimientos antiextractivistas. Ambos tienen puntos importantes. Es un balance difícil pero los sindicatos están estratégicamente posicionados para tratar ambos lados. Los sindicatos tienden a estar muy orgullosos. Ellos saben, conocen la realidad material de la infraestructura energética, saben sobre las relaciones sociales en las plantas energéticas y entre sectores y están orgullosos de luchar por el poder público y posesión pública. Y, y al mismo tiempo están invertidos en un... Medio ambiente sostenible. Quieren transicionar y quieren planear y priorizar sus trabajadores. Finalmente, los sindicatos necesitan apoyo, necesitan el apoyo de la izquierda. Investigación, educación de base y común en Uruguay es un buen ejemplo de eso. Tiende a ser el caso que los sindicatos más avanzados en plataformas de justicia social son los que tienen eh, centros para informarlos y los sindicatos tienen que democratizarse desde adentro. Hay racismo, hay sexismo, hay toma de decisiones centralizadas que de mi experiencia eh, inhibe los sectores más radicales de los sindicatos. Gracias. Thank you so much, Lala, that was a brilliant start of the session you bring brought muchas gracias Lala, eso fue un genial inicio de la sesión y nos mostraste las estrategias concretas no solo de los sindicatos, pero de las múltiples coaliciones. Fue muy interesante desde la perspectiva de Colombia. Entonces, Sigamos adelante. Quiero presentar el siguiente eh, presentador. Vedram es el director del de Instituto para la Ecología Política en Croacia. Desde el 2005 hasta el 2015, fue el director del país de la oficina Stiften, una fundación política verde alemana. Desde el 2012, es el corresponsal nacional de Green European Journal. Hasta el 2004, trabajó como periodista y editor de la web en el diario político Viesnik. Es sociólogo especializado en derechos humanos y publica diariamente sobre política europea, desarrollo de la sociedad civil y cuestiones medioambientales. Vedra va a hablar sobre la propiedad democrática y los espacios de gobernanza en lograr eh, neutralidad de carbono. Hasta cierto punto, creo que Vedran, tú vas a poder contribuir lo que Laura nos presentó. También le propuse a Vedran que tratara lo que, el punto que Titi Bhattacharya sustentó. Dijo en unas sesiones previas, hace unos días. Ella sostuvo que la transición justa tiene que ser anticapitalista. Como la estrategia ecosocialista o el nuevo trato verde puede apuntarle a la descarbonización del crecimiento. Thank you, thank you, Satoko. Muchas gracias, Satoko. Gracias a la invitación. Me alegra mucho estar acá con estos panelistas y organizadores. déjenme empezar. Me gustaría, como dijo Satoko, de concentrar mi intervención sobre la estrategia ecosocialista concentrada en democratizar y basar el poder en el, lo común. Pero antes de eso, me gustaría empezar con una imagen. Déjenme imaginarnos que los niños y niñas de la edad de Greta Thunberg y estas futuras heter generaciones, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando estemos en 2050, serán felices, estarán satisfechos, resignados, furiosos. ¿Cómo van a ver estos años que estamos discutiendo la, esta emergencia climática? ¿Cómo van a reflexionar sobre este momento? ¿Hicimos suficiente? Y si no, ¿qué nos paró? ¿Qué queda por hacer? Si hay obstáculos para moverse más, con más coraje y más agresivamente con medidas climáticas más fuertes. Más o menos creo que las cuestiones básicas son qué tiene que ver la izquierda con esto y cómo la izquierda puede integrar algunas de las soluciones en este tema. Los movimientos de emergencia climáticas, a pesar de éxitos, fueron reconocidos por instituciones, ciudades, municipalidades, parecen ser todavía estar fracasando. Por lo menos no son una amenaza difícil para el capitalismo. Se a, quedan atrapados en el discurso del deliberativo. Del liber, del y así no pueden disrumpir con el status quo. Y si quedan atrapados, si no quedan atrapados en esto, parecen ser muy militantes. Hay un libro reciente de Andras Malm de cómo explotar un oleoducto. Yo creo que podríamos seguir adelante con esta discusión sobre cómo la izquierda puede quizás encontrar un punto medio entre estos dos extremos. Y creo que la preocupación principal para las estrategias ecosocialistas que tratan con el tema de salvar al planeta es ¿Cómo asegurar que podemos encontrar maneras de tener una buena vida para todos y no una vida reducida a la miseria en un planeta que enfrenta el colapso ambiental? Lo cual parece ser cierto, particularmente en algunas regiones. Yo diría, empezaría con tres principales puntos de las estrategias de ecosocialistas que encuentro relevante. Primero, es que cualquier estrategia ecosocialista que busca estar orientada a largo plazo y ser resiliente debería encontrar maneras de reducir o disminuir el conflicto entre las fuerzas políticas y sociales que trabajan activamente por los derechos de trabajadores y trabajadores de condiciones de trabajo digno y por otro lado, que están defendiendo o protegieron los, los ecosistemas. Creo que esta es la dimensión más importante, no perderse en, esta en estos conflictos frecuentemente artificiales donde solo el capital y el capitalismo ganan. Segundo, yo diría que es muy importante imaginar una economía, empezando desde ahora, sino ayer, bajo límites ecológicos, bajo las fronteras planetarias y ligado con el fin de reducir las inequidades sociales. Creo que estas dos dimensiones son las más importantes para y que deben ser la base de una estrategia ecosocialista, particularmente bajo estas condiciones de una economía con, que se separa del crecimiento, de la orientación de crecimiento y de la acumulación de ganancias, que reconsidera en un nivel fundamental qué es suficiente, qué es suficiente para nosotros para tener una buena vida. Y por supuesto, pueden imaginar fácilmente que frecuentemente esto se concentra en la reducción del consumo, lo que requiere un cambio cultural general. Nuestra sociedad de, tiene que ser parte de eso. El tercer punto es, por supuesto, como ya dijo Satoko, es un estado o dimensión pública que requiere que principios basados en lo común y de propiedad democrática, que sea parte de cualquier estrategia ecosocialista. Esto implica encontrar maneras de aumentar el control cívico, sobre las empresas públicas, principalmente en el sector de servicios públicos como agua, energía, transporte y demás. También puede extenderse a otras esferas. Por supuesto, también hay que mencionar las alianzas cívico-públicas, la gobernancia que podrían Terminar, eh, el enfoque jerárquico que los estados han tenido para ofrecer servicios bajo condiciones no favorables o con serias pérdidas económicas, como pasa frecuentemente en otras regiones. Entonces, creo que es urgente para que la izquierda encuentre maneras de asumir compañías públicas y usarlas para iniciar la comunalización, eh, comun, comunitarización del Estado, como algo que ya hemos mencionado varias veces. Me gustaría recordarles que la esfera pública y en particular los servicios públicos frecuentemente están manejados por el Estado. Es un suelo fértil para empezar el proceso de comunitarización y democratización del Estado, porque trae a el común como un poder constitutivo o un contrapoder que puede retar las jerarquías de arriba hacia abajo del Estado, frecuentemente que se imponen por los partidos de derecha o del centro. Yo diría que las estrategias ecosocialistas necesitan estar basadas por lo menos en siete puntos. que Encuentro que pueden constituir un marco muy útil para definir la agenda ecosocialista y su impulso, pero no debes limitarse a eso, por supuesto. Y me gustaría nombrarlos y quizás diría, decir algunas cosas sobre cada uno. La agenda ecosocialista podría ser una mezcla, un híbrido de estrategias. De siete puntos. Uno sería enfocarse en la gobernanza basado en lo común. Lo segundo sería una estrategia de, de crecimiento tercero sería feminista, tres, cuarto sería internacionalista, cinco sería local, seis sería desobediente y siete anticapitalista. Como pueden imaginarse, muchas de estas ya convergen. Hay algunos elementos quizás que faltan, que se relacionan a tipos de opresión específicos a ciertas regiones, pero estos siete puntos son aquellos que, con los que quiero empezar. El común o los comunes son muy importantes para involucrar o introducir de nuevo algunos de los principios más importantes de la autoorganización que están presentes en la literatura de ecosocialismo e incluso eh, literatura anarquista donde podemos ver el común o los comunes como inspiración y una herramienta práctica para introducir autoorganización a nivel local o municipal y donde podemos involucrar los intereses ciudadanos y necesidades a un mayor grado y usarlas como un contrapoder para renegociar eh, las estructuras existentes del poder en el Estado y que se usan como un instrumento de represión. Segundo, la orientación de decrecimiento se concentra en los modelos económicos de crecimiento y acumulación de ganancias y que contienen O pues que en un sentido revolucionario eh, es retar el modelo actual económico y pone, lo pone en un marco real bajo los límites planetarios, los límites ecológicos del planeta o del Estado o de los medios ambientes locales. Cuarto, pues por supuesto las feministas o el feminismo. Podemos usar una estrategia socialista para luchar contra las varias versiones del patriarcado y otras formas de opresión. Y basar una agenda ecosocialista en la interseccionalidad que frecuentemente se evita o no se tiene en cuenta por algunos de incluso los movimientos o agendas de izquierda más exitosas como hemos visto en las últimas décadas no, es, uh, internacionalista, pues es por supuesto importante encontrar maneras de contrarrestar la acumulación de capital existente que va más allá del Estado-Nación y más allá de las fronteras. Y también para encontrar maneras para eficientemente colaborar a un nivel internacional usando experiencias similares, uh, very often does, but maybe... porque esto es algo que ha hecho la izquierda, pero ahora se necesita a una velocidad por, superior. Claro, por, claro, que que por local, quiero decir que claro, tiene que estar arraigado en las realidades locales, en las necesidades de la gente que depende de los recursos naturales o de servicios públicos en sus barrios. Por supuesto, es necesario que esté arraigado en la comunidad, en la atmósfera comunitaria y sus necesidades. Desobediencia, pues eso se relaciona a la noción que mencioné antes, que la mayoría de estas agendas y estrategias no, está, no han sido demostradas. De que sean lo suficientemente peligrosas para los objetivos capitalistas. Y en esta manera debemos encontrar maneras de ser creativamente desobedientes, más allá de las... para enfrentar las maneras existentes que usa el capital para sobrevivir. Incluso la situación de pandemia es un buen ejemplo de cómo esto se puede explorar. Finalmente, y algo que está muy presente en estos debates, aunque no veo que el anticapitalismo o los antiatributos sean útiles, porque no necesariamente ofrecen una nueva visión, pero se concentra en contrarrestar lo existente. De todas formas, el anticapitalismo no debe ser algo que, de lo que deberíamos tenerle miedo, o que deberíamos esconder, sino que debe ser un punto de partida para definir algo nuevo o por lo menos algo que definimos como un, una alternativa real al modelo económico existente que está aumentando la inequidad uh, medioambiental. Would, uh, to the, to the one, uh, Yo volvería a la dimensión. Una de las dimensiones que uh, mencioné antes the, uh, y referirme uh, a Pei, uno de los abogados uh, italianos y no los autores del referendo uh, italiano sobre uh, contra uh, la privatización uh, del agua, uh, es, uh, donde creo que uh, el común es un elemento muy importante de la agenda ecosocialista y nos puede servir como un poder constitutivo del poder social. No olvidemos que necesitamos a aquellos en el poder para implementar el común y esto se puede hacer hasta cierta medida desde abajo, desde las calles y los movimientos, pero frecuentemente también necesitamos a otra dirección. Donde necesitamos encontrar maneras de comunitarizar el Estado a través de un enfoque capilar, bajándolo desde el nivel del Estado. Una vez eh, la izquierda tenga esta oportunidad. ¿Se tocó cuánto tiempo tenemos? Cuatro minutos más. A mí me gustaría mencionar algo que quizás se ve en Europa y en los Estados Unidos, aparentemente que está muy presente en los debates, que se relaciona a la emergencia climática, como que provee una dirección para la transición ecológica. Uh, Sabemos que esto es algo que llamamos el nuevo trato verde o el nuevo trato verde europeo o el nuevo trato que está atrapando mucha atención y esto es como basado en soluciones en marco de una década para introducir un enfoque sistémico y coherente por parte del estado o los estados para implementar una transición en diferentes niveles. Aunque esta dirección es bienvenida y hasta cierto punto limitado, puede ecologizar la economía hasta cierto grado, puede reducir a cierto grado las emisiones de eh, gases. Yo diría que este modelo todavía está lejos de ser lo que podríamos apoyar desde el movimiento de la agenda ecosocialista, ya que el modelo en sí mismo está muy concentrado en consumo, está muy concentrado, incluso con ideas. Apoya el consumo y no reta fundamentalmente a las relaciones capitalistas en el modelo capitalista y no es transformador depende del crecimiento y solo pide adaptaciones limitadas que no son suficientes para transformar el sistema yo diría que todavía hay oportunidad, esto todavía es un marco hacia el cual la izquierda puede o debería relacionarse, ya que también puede ser terreno para exigir o demandar una transición que debe, tiene que ser democrática, popular y compartida. Y no puede reducirse a innovaciones financieras o ecológicas. Entonces, yo diría que en este caso, la izquierda y todos aquellos que son protagonistas del ecosocialismo y de su agenda, deben estar mirando cuidadosamente eh, la implementación de este nuevo trato verde y encontrar tiempo y And maneras model, uh, para retar uh, este modelo. Damage, no para traer to, to más least, uh, destrucción, uh, sino por lo menos to, uh, encontrar uh, algunos puntos de entrada uh, para ganar más apoyo popular hacia la transición uh, ecológica, uh, teniendo en cuenta uh, nature, uh, tanto la naturaleza y el medio ambiente people, uh, como el trabajo y las necesidades de las personas. Me gustaría terminar con algunas preguntas abiertas que creo que son relevantes para nosotros seguir discutiendo. Cuando discutimos el contenido y la dirección de las estrategias ecosocialistas. Y esto será por mi lado, cómo radicalizar las narrativas y obtener más atención pública al mismo tiempo. También es importante y es algo que enfrentamos al día a día, día cómo empoderar las fuerzas políticas detrás de esta agenda, ya que frecuentemente estas fuerzas políticas están en una posición para retar o inducir cambios sistémicos, pero frecuentemente no tienen el suficiente apoyo también es importante pensar sobre el tema de la reproducción social que está en una crisis profunda, es como un punto central de la estrategia ecosocialista y que frecuentemente tiene retos para encontrar maneras uh, para ofrecer regeneración. Porque los cambios capitalistas se mueven demasiado rápido y la regeneración social carece de tiempo para recuperarse y además para encontrar equivalencias políticas o fuerzas políticas que puedan retar el capitalismo a largo plazo. Quiero parar acá y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Bedran. Fue muy interesante escuchar los principios de las estrategias ecosocialistas que corresponde con la visión de nuevo trato verde feminista y socialista. Nuestro último panelista en esta sesión es Sean Sweeney. Sean es el director del Programa Internacional para el Trabajo, el Clima y Medio Ambiente de la Universidad de Ciudad de Nueva York, CUNY, y el coordinador de los Sindicatos para la Democracia Energética, TUED, una red laboral global que aboga por el control democrático y propiedad pública y social de los recursos energéticos. Recuerdo claramente que tú es uno de los primeros defensores de desarrollar la noción de democracia energética. Su trabajo ha contribuido enormemente a construir y enmarcar el debate y la práctica de la transición justa, más allá del movimiento sindical. Ha publicado numerosos, y numerosos textos, hoy su charla se va a bajar en un ensayo muy relevante titulado El conflicto final, el socialismo y el cambio climático. Sean muestra que las visiones ecosocialistas tienden a op oponerse a que el Estado sea central para la transición a un mundo postcapitalista el argumento que una democratización radical y la descentralización del Estado es mucho más considerable. Hola, Satoko. Gracias, Gracias por darme esta oportunidad. Que realmente agradezco poder compartir algunas palabras sobre esta cuestión tan importante. Puse un cronograma entonces estaré pendiente del tiempo mi base el ensayo está basado en este ensayo donde he tratado de derivar algunas conclusiones teóricas en respuesta al reto del clima y lo que significa para el socialismo pero el título real es lo técnico es político y no me quiero quedar mucho en lo que he llamado los límites del ecolocalismo. También hay muchas fuerzas, pero sobre la cuestión de la decarbonización, hay retos técnicos muy claros que los socialistas deben reconocer y entender como un movimiento sufrimos como socialistas y como la izquierda. Sufrimos de un alto nivel de eh, analfabetismo técnico y eso lo digo no tratando de criticar porque yo soy la, el primero en admitir que yo entré al trabajo climático con los sindicatos y me demoré mucho en darme cuenta lo importante que son las dimensiones técnicas, no solo para las soluciones, sino para nuestras oportunidades políticas. Hay una tendencia, yo creo, no solo entre socialistas, sino en el movimiento de justicia climática. Hay casi un orgullo de desasociarse con las cuestiones tecnológicas. Es decir, no hay soluciones tecnológicas. Los movimientos sociales traerán el cambio. No es necesario enfocarse en las discusiones. El capitalismo es el problema. Cuando tratemos con el capitalismo, ya podemos tratar. Bueno, estoy cara haciendo una caricatura. Hay mucho pensamiento muy interesante en este espacio. No quiero representar mal ese pensamiento, pero sí creo que este analfabetismo nos cierra y nos crea problemas en el día de hoy. Y si no tratamos este analfabetismo, los problemas van a crecer. Y quiero entrar con unos ejemplos. Primero, algunas cuestiones teóricas más amplias. Creo que el punto de partida para los socialistas es que el capitalismo y la inestabilidad climática es inseparable. Es imposible imaginar tratar con esos problemas y continuando con un sistema capitalista. Hemos visto, creo que entre los fracasos del capitalismo es pensar que uno puede separar los ingresos energéticos o reducir eh, esas provisiones energéticas y seguir con una trayectoria de expansión y crecimiento. Eh, ustedes están familiarizados con este debate, pero hay un sentido general, sobre todo entre ambientalistas y algunos socialistas también, que la transición a un futuro descarbonizado está pasando ya, que quizás no va lo suficientemente rápido, pero que nuestro trabajo es que sea más democrático, más justo. Esa es una posición más socialdemócrata que es radical o socialista, pero yo creo que los datos muestran y lo que hemos demostrado en Chile es que la transición no está pasando. Lo que vemos es una expansión energética de todos los tipos de energía, incluyendo los combustibles de fósiles, junto con esa expansión. El crecimiento en el sector de energías renovables muy, solo crece incrementalmente en la cara de esta expansión. Entonces, diciendo eso, una vez que aceptemos eso y no todo el mundo lo acepta, que la transición no está pasando, hay que pensar qué pueden hacer los socialistas. Y ahí es donde yo creo que podemos contestar la pregunta de contrarrestar el crecimiento, pero también hay que pensar en qué tipo de estrategias transformativas se necesitan. Uno de los pedazos de teoría socialista es esta cuestión de etapas en la historia. Hay debates interminables sobre la velocidad de las transiciones, sobre si la clase trabajadora tiene la madurez o si la economía política está desarrollada y demás. Todo eso cambia en el contexto del cambio climático, porque este comprime el cambio necesario para el cambio. Y eso cambia mucho. Cambia el debate de reformismo versus revolución. Significa que el plan mínimo que hubiéramos llamado hace años es en este momento revolucionario, no puede ser nada más. Y otra cosa que hace, que es más central para lo que quiero hablar hoy es que el Estado tiene que ser el centro de la teoría socialista y práctica. A muchos de nosotros nos gustaría olvidar el Estado. al camarada de hoy que habló sobre Venezuela y me pareció muy útil. Hablo de lo mejor y lo peor en una misma experiencia. Es tan feo y Desorganizado a veces que ni queremos mirar y estar cómodos en un nivel local, pero no tenemos una opción con la crisis climática, sino reconocer los problemas de los estados, pero apropiarnos de esa historia y trabajarle teórica y prácticamente. Estoy hablando específicamente de la crisis ecológica y climática. Hay mucho que se puede hacer a nivel local que son fantásticas y parte del nuevo futuro socialista. Pues no voy a entrar en eso. Muchas son obvias y ya se han discutido en, la, en esta conferencia. Pero dejando esas cuestiones teóricas de lado, quiero concentrarme sobre las cuestiones técnicas y los retos reales políticos que han emergido en años recientes alrededor de la narrativa de la izquierda. Empecemos con el nuevo trato verde. Muchos socialistas se identifican con eso, como habiendo sido adelantado por el reto, la necesidad de llegar a emisiones de cero de carbono eh, antes de 2030, no solo en los, en los Estados Unidos, sino que fue parte del debate de Corbyn. Es un fenómeno global, particularmente en los países OSD. Pero sabemos de dónde viene la ambición, de esta idea de que hay una necesidad de tener ambición climática que sea consistente con la ciencia. Y esa es la fuente, el IPCC, la trayectoria de 0.5 grados o 0.2, y es muy importante para afectar la política. Pero lo que faltaba en la discusión es cómo. Cómo llegar a esa meta. Entonces vemos mucha presión en el caso del partido Labour, que tomó una posición muy fuerte sobre eh, la velocidad de la decarbonización, y vemos metas adoptadas en todas partes con muy poca discusión sobre cómo lograrlas. Entonces el IPCC Recordemos, dice que llegar a 1.5 es Entonces, técnicamente posible y lo cito, requeriría un cambio rápido, sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo transiciones en tierra, energía, industria, transporte y ciudades. Entonces, lo que tenemos realmente... ahí es un reto um, hay retos técnicos enormes para la decarbonización. Hablemos de la meta de 100% de energía renovable. Si hablamos de la generación de electricidad, para que esto sea 100% energía renovable sería un reto gigantesco que se demoraría mucho. Pero también estamos hablando de la electrificación del transporte, de edificios, de comida y sector agricultor. Los socialistas tienden a tomar prestado del discurso ambiental de, de crecimiento que podemos hacer mucho para reducir la, energía, la demanda de energía. Y eso es cierto, pero incluso la reducción de demanda de energía tiene muchos retos técnicos. No tengo tiempo para entrar en ello, pero creo que es un tema que hay que reconocer. Si esta fijación con la ambición es un problema general, entonces el otro problema es que los combustibles de fósiles son malos y que la renovable es buena. Esto lleva a un agnosticismo de propiedad. A nivel de políticas de día a día, encontramos a muchos en la izquierda que dicen, ah, ellos quieren imponer un incinerador o un oleoducto, entonces hay que apoyar eso. O oh, quieren construir energía renovable, hay que apoyar eso. Y esto yo creo que es un problema por un número de razones. Primero, porque evita algunos de los problemas técnicos de la dependencia sobre combustibles de fósiles de carbono. Pero entonces la lucha por la propiedad de la energía se pierde. Eh, la propiedad pública o de Estado se asocia con el carbón núcleo y demás. Y las energías renovables se asocian con lo privado. Y, a, y llega que lo privado es mejor que lo público. Y esa es una construcción neoliberal muy problemática. Y es muy ahistórica porque muchos de los sectores energéticos se construyeron antes de que hubiera conocimiento que había una crisis climática. Entonces es muy ideológico, socava el Estado y no le deja papel a los sistemas centralizados que se han convertido a través de diferentes medios en sistemas horizontales descentralizados o básicamente eh, generadores de modernizados de energía. Algunos ejemplos de esto, de vida real, hemos estado luchando con TNI y otros para defender la energía pública en Sudáfrica, que está basada en el carbono, y estamos casi solos con los sindicatos ahí en defender la energía pública. Todos los movimientos ambientalistas apoyan la privatización de la energía porque creen que aceleraría eh, el uso de energías renovables solares y eólicas. Esto es un mito. Eso no va a acelerar si cualquier cosa desaceleraría este proceso, como hemos explicado en el trabajo que hemos publicado con TNI y en el contexto de la energía pública. Vemos otro ejemplo en México. Tenemos un gobierno allá que está reacertando las instituciones públicas, CFE y Pemex, y está dificultando la vida a las empresas renovables. No puedo entrar en detalle, pero esto es básicamente respondiendo a la agenda reformista neoliberal que está aseverando la, la soberanía energética. ¿Qué vemos a nivel de políticas? Los grupos medioambientales se han aliado con multinacionales en Europa, Canadá y los Estados Unidos para socavar el gobierno de Moreno, citando que lo único que quiere hacer México es volver a los combustibles de, de fósiles. Y eso es falso. Eso no es lo que está pasando o por lo menos es solo parte de la historia. Entonces hay retos políticos o errores políticos que se están haciendo no por los socialistas, pero por una izquierda más amplia que tiene esta idea de narrativas de otros. Lo que falta es nuestra propia narrativa, una narrativa socialista que pueda adelantar una visión energética socialista que le presta atención a estos retos técnicos. He llegado a un tercer problema y es la cuestión de las soluciones locales. Y como he mencionado antes, es muy fácil. El Estado es feo, es desorganizado, no queremos tratar con él a veces. Seguramente se encontrarán soluciones por fuera, pero cuando llegamos a la energía y la descarbonización, podemos mirar varios ejemplos donde esto básicamente se enfrenta con las limitaciones técnicas. Uno fue Puerto Rico. Hace años, todo el sistema energético de Puerto Rico fue destruido por un huracán. Muchos en el movimiento climático y otros comuni grupos comunitarios dijer dijeron, podemos tener una recuperación justa. Lo único que necesitamos es las herramientas para desarrollar nuestro propio sistema energético. Y esto es un ejemplo clásico clásico de analfabetismo técnico mostrado por gente que era organizadores fantásticos, pero que no eran conscientes del hecho de que 50 mil eh, palos de energía tenían que ser reemplazados y eso no se podría Desear en existencia. Y esto tiene implicaciones sobre la soberanía energética y el papel de las comunidades. Y hemos visto la literatura en términos de la democracia energética y hemos contribuido y también hemos contribuido a los errores donde creíamos que mucha energía, el control de energía y de la generación podía hacerse dentro de el confinamiento de una ciudad o barrio y eso simplemente es falso y no se mantiene con rigor. Obviamente, el movimiento de energía eléctrica alrededor por grandes espacios es esencial. Esto, la energía se tiene que poder mover, tiene que ser parte de un sistema y ese sistema debe ser de propiedad pública democratizada. I other, as I, I'm assuming I'm getting close to time. I've kind of lost my... Creo que se me va a faltar el acabar el uh, tiempo. Time check here. Yes, my clock says uh, another three and a half minutes. Okay, so I'm, I'm actually on time then. So, I think, you know, just to share some of the debates Solo going... para compartir algunos de los debates que tenemos entre ingenieros y científicos muchos de nosotros socialistas no somos ingenieros ni socios, eh, pero deberíamos bien venir a los ingenieros y científicos y aquellos con eh, conocimiento técnico, porque realmente los necesitamos ahora y en el futuro para tratar esta debilidad que, de la que sufrimos. Por ejemplo, Incluso los científicos e ingenieros que apoyan la decarbonización y entienden el reto del cambio climático no están de acuerdo con un, con pasarse a 100% energía renovable. Algunos hablan de la necesidad de capturar energía para contrarrestar los problemas que vienen de las variaciones en las energías renovables cuando deja de brillar el sol o no sopla el viento. Estos no son problemas menores. Este acaparamiento de energía va a tener una huella muy grande ambiental. Necesitamos una red masiva para que entre más energía solar y eólica, más podemos evitar esos problemas de variabilidad. Y muy pocos en la izquierda han dicho, pues, ¿eso qué significa? Solo estamos empezando a entrar a estas discusiones. ¿Qué significa tener eh, masivas cantidades de energía solar y eólica esto tiene implicaciones políticas muy grandes ciertamente tiene implicaciones sobre las acciones locales lo que pueden hacer las ciudades o incluso países pequeños muchos de si ellos quisieran ser eh, autónomamente autónomos en la energía y esto formó parte de una discusión en el labor party donde los promotores de la energía comunitaria convencieron al ministerio de oposición en el equipo de Corbyn que los problemas de variabilidad no eran serios y que podíamos hacer mucha energía comunitaria y distribución de energía. Estoy caricado. El, eh, la discusión, pero nosotros adelantamos la visión que necesitábamos un, reclamar comprensivamente el sistema de energía de generación, distribución y las tecnologías todas tenían que volverse a integrar al Estado. Y nuestra mirada de la democracia energética está afectada por esa idea de que la democracia tiene que pasarse en todos los niveles. No puede estar ligado a un sistema energético con, con modificado, mercantilizado. Eso no puede ser parte de la solución y contribuye al problema. Para terminar, las discusiones que debemos tener sobre la transición energética socialista y decarbonización y nuestro enfoque para responder a este gran fracaso del capitalismo tiene que tener una dimensión técnica muy fuerte, gustenos o no, debe involucrar al Estado y también va a requerir que entendamos que el, la ambición climática no es radicalismo, que los combustibles de fósiles se van a necesitar en, a mediano plazo y necesitamos planear según eso. Entonces, alejarnos del capitalismo eh, también es una lucha para nuestra credibilidad técnica. Vimos en los Estados Unidos con el nuevo Trato Verde que el lado de la derecha, los que apoyan los combustibles de fósil, eh, arrasaron contra la izquierda porque yo trajo temas que la izquierda no podía contestar. No todos eran socialistas, pero muchos lo eran. Y yo creo que hay que reconocer este problema. Y hay que intentar resolverlo colectivamente, invertirle más tiempo. Y creo que ahí es donde entran los sindicatos de una manera muy importante, porque son parte de este sistema y entienden esos retos tecnológicos. Y si realmente entendemos este, estas implicaciones teóricas y los retos, y el creo que recalca la necesidad de democracia económica que nos inspira mucho a para nuevas generaciones de socialistas que están entrando a este debate alrededor de la crisis ecológica y cómo salir de ella. Muchísimas gracias. Well, that's really brilliant. Entiendo muy bien lo que quieres que decir, que lo técnico es político. Porque el cambio requerido es tan grande que debe ser revolucionario. Y eso es lo que quieres decir con tu ensayo. Ahora entiendo mejor lo que quieres decir con eso. Y gracias a Lala y Vedran, ahora me gustaría invitar a todos los panelistas to, to to para que ab, eh, se abran las preguntas. Cualquier comentario pueden subir la mano físicamente prendiendo sus videos. Sí, voy a hablar en español. Y tengo mil preguntas, pero por razones de tiempo, y como sé que todo el mundo está cansado, voy a limitarme a una. Y es para Vedra. Eh, yo vengo de un país del sur y a mí me costó mucho poder entender todo el significado de la palabra de growth, de crecimiento en inglés. Y esto tiene que ver con las condiciones en las que la mayoría de las poblaciones del sur... Eh, vivimos o, o viven en realidad porque yo resido en Europa sé que en los Balcanes no tienen ese problema porque afortunadamente la palabra degrowth no se traduce literalmente como de crecimiento como degrowth mi pregunta para Vedran es ¿cómo explicar a las poblaciones del sur el concepto de degrowth para que sea entendido, no como algo que va a afectar la calidad de vida de quienes ya viven muy mal, sino como combinar eh, la idea de, de crecimiento con mantener o mejorar, tanto como sea posible, las condiciones de vida de la gente que hoy ya está viviendo muy mal en el marco del crecimiento. Uh, yes, thank you, Daniel, for this question. Gracias Daniel por esta pregunta. Me llega frecuentemente. Yo diría que empezaría con lo que ya es más familiar para ti. Y yo diría que los movimientos como el Buen Vivir, que están presentes en América Latina, ya son muy cercanos a la idea y los valores uh, que se presentaron movement. bajo el movimiento de crecimiento en Europa. Por supuesto, siempre hay uh, este temor. Yo lo digo en un chiste, es un tipo de austeridad, uh, uh, es una medida de austeridad que es, es negativo peyorativamente, que se percibe como un acompañamiento del decrecimiento, que habría un sacrificio y una falta uh, de abundancia que después se, se uh, conecta al concepto de decrecimiento, pero contrario. En el término lingüístico uh, Flexible enough to find es diría lo suficientemente flexible para encontrar otros equivalentes para describir los esfuerzos que le apuntarían a encontrar una base para la economía que no estaría orientada al crecimiento, pero que encontraría, digamos, un balance. Manteniendo más allá de las prioridades del PIB y la acumulación del PIB, pero también dentro de los límites ecológicos. Y creo que hay esfuerzos más serios por parte de algunos economistas para visualizar y para presentar lo que voy a hablar de Kate Roberts pero también algunos otros to, uh, ya están intentando demostrar uh, the, uh, economic performances que can be, eh, uh, las economías uh, can be situated and pueden ser situadas y localizadas dentro de los límites ecológicos uh, uh, sin necesidad. Uh, de que exista esta prioridad del crecimiento y cuando algo así está presente y se puede demostrar, es mucho más fácil escogerla como una alternativa y promover ese modelo. A nivel lingüístico, pues no soy hispanoparlante, desafortunadamente, pero una traducción de este concepto podría ser más flexible, como tú mencionaste, en Croacia y esta parte de los Balcanes hemos tenido la libertad para encontrar uh, maneras que traducimos de crecimiento como un tipo de maduración uh, o ser adultos uh, o maduros, uh, significando, uh, significando que una sociedad es capaz de, de encontrar su futuro económico dentro de las fronteras planetarias y dentro de los límites eh, ecológicos. Muchas gracias, Sí, Esa fue una sesión brillante, como lo han sido todas, gracias a las traductoras. Mi pregunta es a Sean, y es un comentario y una pregunta porque su presentación fue brillante pero retadora y tiene que ver con esta pregunta de ¿cómo logramos propiedad pública del estado? Estoy de acuerdo con la importancia del estado. ¿Cómo ocupamos el estado y usamos y transformamos el estado? Combinar eso en alguna noción de democratización, de comunitarización y ahí entran los sindicatos y me gustaría escuchar una discusión más a fondo que Sean en particular y Lala, ustedes pueden proveer. Porque la democratización a veces se equipara con lo local. Entonces hay una contraposición un poco entre local y Estado. Y de alguna manera la importancia de los sindicatos obreros es que son un actor para la democratización, y no tiene tanto que ver con la descentralización, pero tiene que ver con una fuente diferente del poder. Si uno pregunta cómo es que los gobiernos socialdemócratas con buenas intenciones o incluso los gobiernos más de izquierda siempre han fracasado a transformar la industria, a veces han tomado control de, de la industria. De empresas de servicios públicas, pero nunca las han democratizado y es porque siempre han dependido de la gestión como una fuente de conocimiento y capacidad. Siempre han mantenido las existen, las relaciones de poder existentes en la industria y creo que es clave reconocer que los sindicatos, los trabajadores sobre el cual depende. Eh, la empresa tiene ese conocimiento y capacidad que puede ser la fuente del cambio. Y en eso, si estamos pensando en la situación ahora y en un contexto donde los sindicatos son débiles, pero todavía tienen fuerza, volviendo a lo que hizo Francis Fox Piven sobre lo logístico, el capitalismo contemporáneo y la manera en la cual ciertos sindicatos tienen Fuerzas estratégicas. Yo creo que uno puede verlo ahora, por ejemplo, en la industria del espacio y el aire que contamina mucho, muy intensiva en el carbono. Ahora tiene que reestructurarse en cara del impacto del coronavirus. Ahora puede sa salir de muchos de sus trabajadores y lo va a intentar, pero depende de sus investigadores y científicos, trabajadores científicos para hacer esa transformación. En muchos países, eh, esos científicos pueden ser en, de los más radicales y que en el contexto de ahora, en estrategia para salvar trabajos, están abiertos a trabajar con los ecosocialistas, como tú debes saber, Sean. Y me pregunto cómo podemos adaptar esta idea de los Estados Unidos de negociar por el bien común. Cómo podemos adaptar de el sector público de profesoras y enfermeras. Cómo eso puede ser parte del de movimiento de trabajadores en el sector manufacturero, por ejemplo, en, en espacio, el espacio para usar ese conocimiento para ser parte de una transición verde, cómo democratizar de una manera que construya sobre el poder del movimiento obrero. Gracias. También quiero agregar otra pregunta de los participantes que se relaciona a eso, sobre cómo democratizar sindicatos. Y esa es una pregunta para Lala. Lala y Sean, por favor. To hear his questions. John, do you want to go first? You, okay. you raised the issue of democracy, of union, so I think you should probably answer it. Okay, sure. Um, yeah, and I mean, I think Perfecto. in this regard, social is practically the han salvado a la legitimidad de los sindicatos porque creo que los movimientos sociales en Colombia, por ejemplo, han contribuido a una cultura de escucha, de formar coaliciones, de colaboración que los sindicatos habían o han tenido que aceptar e incorporar a sus prácticas para poder seguir relevantes y en la izquierda. Y eso no significa que no existan todavía tensiones o conflictos que sean agudos, por ejemplo, alrededor de fracking entre sectores de sindicatos y el movimiento ambientalista. Pero también dentro de los sindicatos hay desacuerdos sobre fracking, pero... Creo que respondí parcialmente esta pregunta en el chat. Creo que los sindicatos tienen que esencialmente primero continuar a trabajar en colaboración con estos movimientos. Y en Colombia, um, y el ejemplo de el proceso de comunidades negras, PCN, one, black es uno de los movimientos afrocolombianos sociales grandes en Colombia. Porque es, por ejemplo, en el caso de, de, el caso de la minería en la costa pacífica donde hay megaproyectos, y represas y una concentración del conflicto armado. Los sindicatos no están en diálogo constantes con los líderes de estos territorios que ponen sus vidas todos los días para enfrentar a proyectos extractivistas de multinacionales o incluso el, el terrorismo de Estado en Colombia. Entonces los sindicatos van a perder una buena parte de la conversación sobre lo que quiere decir ser sí, sindicatos en solidaridad y agentes dentro del movimiento ambiental. Entonces obviamente el sindicalismo tiene que ser antirracista con directas conexiones con los territorios impactados. También creo que el ejemplo de CUT Colombia es interesante porque incluye FECODE que es el sindicato de profesores y profesoras y ellos han tenido mucha iniciativa en tener la educación climática como algo que debe pasar dentro de los Creo colegios es y dentro del sindicato y eso ha sido interesante que como los sindicatos dentro de la central obrera quieren hacer más educación eh, ambiental más allá de lo que requiere sus responsabilidades en en el trabajo. El sector energético tradicionalmente se ha dominado por los hombres. Y creo que el ejemplo de Esme es muy bella, porque cuando el estado eh, saqueó su sede a través de una misión militar y despidió mil trabajadores, mil de los cuales entraron en huelga. Fueron las mujeres en el sindicato y las compañeras de estos trabajadores que hicieron la resistencia primero, hicieron una huelga de hambre en el Zócalo y defendieron la resistencia de lo que fue un esfuerzo de destruir un sector energético que estaba sindicalizado y era militante. <laughs> I think these, uh, these sort of Creo que -democratizing, you know, estos procesos de democratización internos, de luchar contra el machismo y reconocer el liderazgo de mujeres que siempre ha estado ahí, no es importante. ustedes no necesitan que yo comparta eso, pues ustedes saben, es la mayoría hombres y esa cultura um, tiene que cambiar. Y luego creo que, que Bueno, voy a lot to say no. on this topic. Lo dejaré ahí. Hay mucho que decir. Y me encantaría escuchar lo que la audiencia quiere decir sobre este tema. Gracias, Lala. Sean, por favor. Gracias, Lala. Ahora, Sean. Sean dice. Gracias. Veo una pregunta hecha por. Sí, si Sean apoya la noción de la extracción de carbón. De combustibles de fósiles. Puedo tomar esa pregunta. No quiero evitar lo que Hillary había dicho, porque creo que están conectados. I was planning to ask this question too. Please, yeah, you can combine. Perfecto. Solo quiero ilustrar un ejemplo de dónde está ese debate en los Estados Unidos. Pasaron dos cosas en el sector petrolero y de gas. Primero es que antes del COVID había una guerra de precios gigantesco que llevó a que los precios de petróleo y gas bajaran 50%. Después tuvimos COVID y la contracción de demanda. Entonces tuvieron una sobreoferta y una de crecimiento en la demanda que ni siquiera se ha recuperado y de pronto pueda que no vuelva a los niveles de antes en mucho tiempo. Esto puso a las compañías de frac, que es Shell Oil y Shell Gas, al nivel de la bancarrota. Ya estaban en problemas con la caída de precios por la guerra de precios entre Saudi Arabia y los Estados Unidos, y ahora están en una crisis aún mayor por el colapso de demanda. Las estaciones de refinamiento están en crisis porque no hay demanda de el producto crudo. En los Estados Unidos dijeron, esta es gran oportunidad para nacionalizar esta industria. Y esto nos llevó, y así podemos salirnos de ella de una vez por todas. Y esto ignoró un problema, y es que la economía está basada en el sector de combustibles de fósil. Tome el sector de transporte, el sector de agricultura. Entonces llegamos al punto, si la nacionalización solo se tratara de asumirla para cerrarla, entonces estaríamos en una situación de importar petróleo de otros países, hasta que ya no dependiéramos de los combustibles de fósiles. Cada carro, cada casa que tiene un calentador de gas necesitaría eso. Entonces, sería un problema gigantesco. Una solución socialista sería nacionalizar el sector de combustibles de fósiles, establecer un proceso de planeación, de transicionar para dejar esos combustibles de fósiles hacia eh, combustibles bajos en carbono, no solo concentrarnos en el sector público, sino cómo des mercantilizamos estos sectores. Estas dos cosas tienen que ir juntas. Porque si estamos en una situación donde tienes que vender energía para recuperar tus inversiones, y es la base de la mercantilización, entonces siempre vas a estar en una situación donde hay luchas para el sección del mercado y competencia y demás. Y la opción de nacionalización tiene que implicar una agenda de desmercantilización. Volviendo al punto que hizo Hillary, la, la mesa de generación de energía en, los, en el Reino Unido era un servicio bien manejado se concentraba sobre la reducción de demanda de energía. Tomó el carbono en los hogares donde mi papá, que fue minero, tenía que sentarse en una casa con un, un fuego de carbono respirando ese carbono. Y esta empresa tomó todos esos eh, equipamientos e instaló cosas más modernas, modernizó toda la infraestructura. Hay manera de proveer un servicio público para el bien público. Es democrático, quizás no tanto tan democrático, pero eso no puede, para que no sea el peor problema del mundo. Lo que necesitamos es una acción con que el bien público informe el debate, la vista cándida, de la democracia y energética y es que hablemos de generar nuestra propia energía, energía o de cómo mejorar las cosas un poco. Y claro, no estoy siendo justos de de estos argumentos, pero si ves la literatura, todo se trata de proceso, megawatt. nunca llegas a la palabra megawatt, como si la electricidad no existiera en la democracia energética. Y yo creo que eso es un problema porque dice podemos tener control sobre algo que no entendemos del todo y eso es algo que tenemos que tratar. Entonces, en nuestra formulación en Chile que ha evolucionado, pues nosotros empezamos con una visión bastante romántica de esto. Es que la democracia en todos los niveles es lo que se necesita, desde el nivel parlamentario hasta el nacional, en los servicios públicos democráticos, con trabajadores en la mesa, y sí, representativos, representativos de las comunidades que también se eligen democráticamente, porque muchas de las personas en del mundo ONG no son democráticos, pero tienen sus propias ideas sobre lo que debería ser la transición energética entonces creo que las agencias públicas están en el corazón que sean modernos flexibles y que estén conscientes de los retos que van a enfrentarse en los, eh, en el futuro mediano y largo plazo. Gracias quiero invitar otra pregunta de Nick, que es quizás la última ronda antes de pasar a la conclusión del debate. Mi pregunta es sobre lo que yo veo como un ciclo vicioso, un callejón sin salida. Y es que sabemos, y uno de los temas de la conferencia ha sido que la izquierda está en una posición bastante débil ahora. Y ten, con el cambio climático tenemos una línea de tiempo bastante estresante porque cada vez es peor la crisis climática. Entonces, si ya es difícil adelantar una inversión en la infraestructura verde, ¿cómo más difícil es asumir los otros problemas de la energía y la democratización de la energía y de la propiedad? Y en términos de lo que decía Vedran, de retar las ideas del consumo. A mí me parece que tenemos que hacer con esta línea de tiempo, tenemos que hacer algún tipo de acomodación al capitalismo verde, pero ya sabemos que no es la solución. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema imposible? ¿Cómo tratamos con esta línea de tiempo? de acomodarnos al capitalismo verde y superarlo al mismo tiempo. A mí me parece que por lo menos el nuevo trato verde estaba intentando hacer eso, porque estaba diciendo que las soluciones de mercado no son la respuesta y tenemos que ir a otro enfoque y eso parecía ir en una dirección correcta, incluso si sabíamos que no era del todo. Me, me pregunto cómo ustedes tratarían estos temas tan delicados en un tiempo tan Creo urgente. In this is going to be perfectly serve as your last remarks, brief for prima. Okay, estos tienen sus últimos comentarios dice Satoko. Y les doy a cada uno sus últimos comentarios. Ah, okay. I guess I probably start. Perfecto. yo puedo empezar. So, sí, yes, I mean I want to the comment that was made about. Yes, de acuerdo. Colombia tiene el número de sindicalistas asesinados más grande del mundo y eso ha tenido un impacto sobre eh, el movimiento sindical y los activistas ambientales y sobre la militancia. Colombia está en un momento de posconflicto donde las propuestas y parecido a Chile es un momento donde el gobierno está adelantando. Lo que con muchas frustraciones está adelantando propuestas para transformar la sociedad, para rechazar las presiones de la OSD, de la militarización de los Estados Unidos, de las multinacionales y los proyectos multinacionales y la privatización de sectores clave. Entonces creo que estudiar la izquierda colombiana es muy interesante. Y ya que mi presentación se concentró en los sindicatos, quiero hablar un poco de todos los movimientos sociales que han hecho posible que los sindicatos, tan imperfectos como pueden ser internamente, han hecho posible que los sindicatos estén en la posición de organizar. Frecuentes y consistentes discusiones sobre demandas de transición energética y SENSAT es una de esas en Colombia, como también es el observatorio para de conflictos ambientales que está en el Instituto de Estudios Medioambientales en la Universidad Nacional. También menciona el proceso de comunidades negras. Solo quería decir, por favor, todos estén pendientes para la campaña presidencial de Francia Martínez, que es una, Márquez, que es una candidata que vino de las luchas emancipatorias negras y es una mujer muy poderosa. Todas las lecciones de la militancia de la y UNIC que le han dado a los movimientos también quería resaltar el trabajo de Foenergía, que, a pesar de las diferencias en análisis, son una cooperativa de energía renovable que está haciendo propuestas para América Latina. Y yo agradezco mucho el trabajo de Tuve porque no dice tener una solución mágica. La izquierda tiene que mantener esta cultura de camaradas de debate, y fortalecernos unos a otros desde un punto de vista de la diferencia y discusión. También quiero recomendar la Universidad de Magdalena tuvo un panel hace poco sobre transición eh, energética en Colombia que resalta mucho el punto de vista de los sindicatos. Creo que para un análisis más a fondo de sus posiciones que están cambiando, recomiendo esa discusión. En últimas, yo creo que no es suficiente luchar para energía pública. Tiene que ser energía pública. Con ciertos calificadores o condiciones o características, pero en últimas para luchar contra la energía privada o sea, luchar para una una transición controlada por lo pública y democrática que está planeada y que responde a la escala y la urgencia. Esa es nuestra tarea de hoy y obviamente eso se relacionará con otros terrenos de opresión, de inequidad, de coronavirus de imperialismo, de colonización. Y creo que el sur global. Tiene mucho que enseñarle al norte global. Claro, me gustaría cerrar con la respuesta para la pregunta hecha por Nick. Yo diría que. Hay muchas controversias o ambivalencias, yo creo, podríamos decir ampliamente, de lo que llamamos una revolución verde, o si ustedes se refieren al nuevo trato verde, o al capitalismo verde. Esta es una de las facetas que podemos discutir, y uno de los principales retos es cómo salir de este ciclo vicioso y cómo entrarlo sobre todo en términos del tiempo, la dimensión temporal que está acá. Yo, personalmente, estaba en Copenhague en 2009, cuando COP fracasó. Y yo recuerdo que muchos de nuestros amigos y camaradas y activistas estaban llamando para una acción urgente en ese momento. Y ahora estamos 12 años después, la urgencia está acá de nuevo y se pide un, un mejor, una rebelión contra la extinción. Y yo siempre puedo ver una naturaleza dual de esta llamada para la urgencia que no solo puede movilizar, pero también puede paralizar porque nos podemos sentir que no tenemos poder, no tenemos tiempo para construir un una acción eficiente y que tenga impacto. Entonces, estos objetivos de corto plazo y largo plazo a veces son compatibles, a veces entran en contradicción. No, si uno quiere educar, no tenemos mucho tiempo para eso, particularmente si quieres implementar cualquiera de las políticas que están de las políticas presentes en esquemas como el nuevo Trato Verde, entonces yo diría que en términos prácticos, yo diría que lo, usted puede aceptar el capitalismo verde o el nuevo Trato Verde, pero no también tiene que enmarcar sus expectación, expectativas, no va a traer la revolución. No va a reducir la inequidad social. Uno puede aceptarla dentro de sus límites. Por ejemplo, al reducir eh, las emisiones de carbono dióxido o la huella ambiental, la huella de carbono. Pero es un reto trabajar sobre desmantelar esto mientras que quieres que trabaje. Si quieren que estas políticas funcionen a corto plazo, puedes quizás a largo plazo pensar en el momento que hay de, que desmantelarlas, porque son parte del mismo sistema y tienes que destruirlas. Pero quizás en este momento parcialmente están funcionando, particularmente en términos de reducción de las emisiones. Pero también creo que siempre tenemos que tener en mente que este no es nuestro proyecto político. De pronto es un marco de corto plazo que puede funcionar un tiempo, pero a largo plazo yo diría que esto es algo que se tiene que desmantelar. Y si, siempre hay que medir, sobre todo a nivel internacional, es muy difícil decir cuando uno debería parar y el otro debería sustituirlo. Particularmente... Mientras que las ideas alrededor del decrecimiento eh, son revolucionarias en el papel, pero son difíciles de implementar a corto plazo. John, your turn. Uh, just two sentences. I mean, John, dice. Uh, but... Sí, mis camaradas, ya <tose> han tratado varios de los puntos. Yo estoy de acuerdo con Nick. La discusión del nuevo trato verde fue una gran apertura. También tiene una dimensión que es que conecta las cuestiones de cambio climático y una nueva ambición y una aproximación agresiva a la de carbonización con estas dinámicas sociales y raciales injusticias que son parte de la sociedad en los Estados Unidos y global. Entonces, estamos en un punto de pensar cómo logramos estas metas. ¿Cuál es el papel de la energía pública? La campaña de Sanders habló sobre todas las energías renovables deberían ser de propiedad pública y trabajarían con las empresas públicas de servicios públicos. Y no sabemos muy bien cómo lo harían, pero hubo el inicio de una discusión sobre cómo eso se podría implementar. Que Yo creo que si Sanders hubiera tenido la nominación de la presidencia o si Corbyn si, si, si si hubiera ganado las eh, la, la, elecciones, ¿no? estaríamos en una posición donde estaríamos enfrentándonos, ¿cómo implementaríamos eso? Y como perdimos esos momentos, no quiere decir que en dos o tres años otros momentos no se van a presentar y tenemos que estar más conscientes de las cuestiones de implementación a un nivel macro, para empezar a articular y defender y proponer programas que pueden tratar esta crisis de clima, de clima y hacerlo a través del lente de los bienes públicos para retar la cuestión de que alguien debería generar ganancias de la decarbonización. Ese es el reto ideológico que nos enfrentamos. Va a haber mucha plata que se podría hacer, que este es el nuevo giro. Pero yo creo que lo podemos hacer y usar el tiempo que tenemos para desarrollar eso. ¿Se va a llamar capitalismo después de todo? Yo creo que no. Pero no, pero no sabemos qué oportunidades se van a presentar en los próximos años podría ser una izquierda poderosa que llegue al país eh, poder en un país poderoso y eso podría cambiar las dinámicas si estamos listos para trabajar sobre este tipo de retos de implementación para ahí y muchas gracias por esta maravillosa conversación Satoco dice brillante. Muchísimas gracias a todos los panelistas, Lala, Vedrán y Sean por participar en este increíble debate. También quiero agradecerles a todos ustedes. Eh, he visto los intercambios en la caja de chat y todas las brillantes preguntas. Me hubiera encantado eh, preguntar todas las preguntas. Intenté hacerlo aunque no pude con todas pero sus intercambios han enriquecido este debate. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Ustedes ya han ayudado a terminar esta sesión final con la esperanza y el reto revolucionario que nos enfrentamos. Todos se nos han recordado el sentido de la urgencia. Debemos seguir trabajando duro y estar unidos y unidas en el sentimiento de lo público y colectivo para seguir estrategias socialistas.